El profesor, un hombre de saco y corbata, es la mente más brillante de toda España y hace un par de años está planeando el robo a la fábrica de armoneda, pero como debe hacer, armar un grupo de ladrones bien carismáticos Por eso hoy, en La Resistencia La Casa de Papel las están estelares de Berlín como el líder de la banda, Moscú como el overo, Río como el hacker, Olrich Helsinki como los soldados, Nairobi como la falsificadora, Tokio como la que narra la historia, y Demer como el que lo presentaron como el violento pero nunca se pone violento. El plan es bastante sencillo, los atracadores se meten al lugar con un loco rojo y unas máscaras de allí. Hicen a todos los rehenes igual para confundir a la policía Están como 5 días ahí haciendo tiempo mientras fabrican el botín Después salir por un pozo Alucinante no, pero no Hay que estar 5 días metidos ahí Durante todo ese tiempo van a haber un montón de aventuras Ryo y Tokio se van a enamorar Denver y esta rehen se van a enamorar río y otra rehen se van a enamorar Pero después se van a desenamorar para volverse a enamorar en Tokio Pero después pasan cosas trágicas Casi matan a rehen, pero al final no Casi matan a río pero al final no Casi matan a los policías, pero al final no. Casi matan a otro rehén, pero al final no. Casi matan a Berlín, pero al final no. Casi matan a Río de Nuevo, pero al final no. Casi matan a Moscú, pero al final no. No muere nadie. Pa, en realidad muere uno. En un momento los rehenes se amotinaron y le dieron un palazo en la cabeza a Oslo. Y Oslo muere. Adiós Oslo, que la fuerza te acompañe. Claro, los renes intentaron escapar varias veces, porque los atracadores no les prestaban atención por estar tonteando y divirtiéndose como si estuvieran de vacaciones, pero además usaban su tiempo para tener charlas más que profundas. Pinto una puerta, en la pared de mi habitación, era una puerta mágica. Por un momento he pensado que estaría muy bien sentir como siente mi amigo. O la típica, que interrumpí tu robo al banco para convencer a una REN que no conoces para que no se haga un aborto. Eso de que aborto no me parece muy buena idea. Para evitar que el atraco se lleve a cabo, llaman a Raquel y a su fiel compañero Ángel, los supuestos dos mejores policías de toda España. Ellos tienen muchos problemas personales que realmente no importan ahora. Lo importante es que ellos van a ser los que van a negociar. Así, Raquel empieza a hablar con el profesor, el cual maestro hacker monitorea todo lo que pasa dentro y fuera del banco. Perdón, el eh, oigo un poco raro. Es porque tengo un distorsionador de voz para que no me reconozcan a Re. Les deseo suerte con la investigación y espero que no me atrapen XD. Suscríbete a mi canal, a Re que se hacía el youtuber el lince. Ah sí, Raquel siempre va a hacer un paso de atrapar a la banda, pero cada vez que avanza un poco más nos enteramos que el profesor ya la había previsto. Como cuando Ángel se hace pasar por un médico para entrar al lugar, pero el profesor ya sabía que iba a pasar eso, y aprovecho para meter un micrófono en los anteojos. O como cuando intentan infiltrar a dos policías con máscaras de Dalí, pero el profesor ya se ve que iba a pasar eso, e hizo que todos llevaran máscaras de repuesto. O como cuando le mandan un video con los padres de Río convenciéndolo para que se entregase, el profesor ya se ve que iba a pasar eso, Les se explicó que es imposible que le reduzcan la condena. O como cuando atrapan a Tokio, pero el profesor ya se ve que iba a pasar eso, y ya tenía preparado a personas para que la rescatasen. Era una clara demostración que la policía es tonta y ya vuelve a entrar al banco. Pero en fin, el profesor es una mente brillante que siempre estuvo cuatro pasos delante de la policía, y tan maestra es que durante todos esos días estuvo encargado de eliminar todos los cabos sueltos que dejaron a sus compañeros. Tuvo tiempo de meterse en un desarmadero y limpiar las huellas de un auto, y luego disfrazarse de mendigo para escaparse. Tuvo tiempo de desmayar un policía para cambiar un pedazo de ojo que seguramente tenía sus huellas. Tuvo tiempo para hacer que un montón de payasos vayan a un hospital para meterse también disfrazado de darle un conejo a un niño con una cámara y hacer que vaya a la habitación para ver si le tendieron una trampa o no. Un crack el profesor, pero además tuvo tiempo de hacer algo más. Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí? No. ¿Quiero usar el mío? Sí. Se enamora de Raquel y Raquel se enamora de él. Obviamente ella no sabe que él es el profesor, pero Ángel sí, porque como él es enamorado de Raquel, se pone celosa del profe y analiza sus Wii Digitales porque tiene una leve sospecha de que puede ser el líder de la banda. Bien ahí Ángel, te salió bien la jugada, pero justo cuando se lo va a decir a Raquel, tiene un accidente de coche y queda en coma. La banda se salva de milagro, y mientras el profesor trabaja como un campeón, adentro de la cosa no para de complicarse, porque tanto encierro y tanto estrés, la muchachada se empieza a volver loca y hace cualquier cosa. Empieza el matriarcado. En un tiroteo con la policía, Moscú muere. Adiós Moscú, que la fuerza te acompañe. Y ya para la segunda temporada nos damos cuenta que el plan no está saliendo como esperaban. Por suerte ya está por terminar. En un momento Raquel se está tomando un café con el profesor y ve que tiene un pelo rojo colgado. Entonces Raquel piensa... Mm, ese pelo seguramente es de la peluca del payaso que se metió en el hospital Entonces este hombre del que me enamoré profundamente en apenas cuatro días Debe ser el líder de la banda Sí, estoy segura, es el líder Entonces Raquel lo encara Pero como está tan enamorada, no puede hacer nada Y termina amarrada en la guarida del profe A todo esto la policía se da cuenta de que los tratadores están huyendo por un pozo Mandan un par de policías por las alcantarillas y otro par para que entran en al banco. A todo esto, Ángel se despierta y es el único que sabe la dirección de la guarida del profesor. Llama a Raquel para que vaya a verlo. El profesor la suelta. Raquel va. La policía atrapa a Raquel porque se trata de su relación con el profesor. Le preguntan a Raquel la dirección de la guarida pero Raquel no le quiere decir. A todo esto, entran al banco y la cosa se pone recontra mal. La banda empieza a salir por el pozo con todo el botín. La policía entra y empiezan los tiros, pero felizmente no invoca ninguno. La reina, que se enamora de Denver, de repente sabe utilizar una metalladora y dispara también. Le pegan varios tiros a Tokyo pero como ella tiene un chaleco antibalas mágico no le pasa nada. La policía de la alcantarilla está por atrapar a los que están escapando por ahí. Pero obviamente el profesor ya sabía que iba a pasar esto y puso unos rehenes a acabar ese pozo, porque en realidad los atracadores están escapando por otro pozo. La policía los va a buscar pero ya está, salieron todos. Va, todos no. Berlín, coronado como el personaje favorito de Jorge Pinarello, decide sacrificarse por sus amigos y da su vida para que el plan se complete. Y Berlín, como un héroe, muere. La policía amenaza a Raquel con sacarle a la tenencia de la hija si no dice la dirección de la guarida. Entonces Raquel piensa: Uy, cierto que tengo una hija. Me parece que tengo que darle prioridad a la relación que tengo con ella a la relación que tengo con un hombre que conozco hace menos de una semana. Sí, voy a hacer eso. Elijo a mi hija. Entonces Raquel está en la dirección. La policía va al lugar para tapar a la banda, pero obviamente llegaron tarde. Confirmado, Cronel. Aquí no hay nadie. El hangar está vacío. La banda luego irse con todo el botín sin que nadie los viera. Bien ahí muchachos. La historia termina un año después con Raquel en su casa viendo las postales que le había regalado el profesor y como el Prof está 42 pasos adelante le había dibujado un mapa que la llevaría a su ubicación. Ella supongo que dejando su hija va para allá y allí se da el reencuentro más esperado por toda Hispanoamérica unida. Si es importante. Puedo el mío ah, qué tierno el profe Estuvo 305 días sentada en ese bar preparado para recibir a Raquel Un verdadero maestro Bueno, nos vamos No te vayas acá sin pedir una me me y una compartida, y una suscribida, y una retuiteada Y seguidme en Twitter que tengo Twitter Y seguidme en Instagram que tengo Instagram Y subo más o menos lo mismo que acá, pero más corto Y después hacer todo eso